Te gustaría que en un par de años tu hijo te mire como un perfecto desconocido. Te gustaría que tu hijo ni siquiera supiese que tú eres su padre. Mira, si abandonaste a tus hijos, luego no te estés sorprendiendo cuando ellos le estén diciendo papi a otro hombre. Porque aunque suene demasiado trillado, padre no es el que engendra, padre es el que cría, el que educa a hombres y mujeres de bien, aunque ni siquiera sea su responsabilidad hacerlo. Padre es el que orienta a sus hijos e hijas, aunque no sean sangre de su sangre. Padre es aquel hombre que ama a sus hijos.